bienvenidos en esta oportunidad vamos a revisar el tema de historia breve de la psicología la historia de la psicología como ciencia data de hace, de hace apenas 130 años y tiene su origen en la Alemania ahí Wilhelm Wundt, el padre de la psicología creó un laboratorio en 1879 para estudiar la experiencia consciente Wundt se preguntaba qué sucede cuando experimentamos sensaciones imágenes y sentimientos para ello observó y midió sistemáticamente estímulos de diversas clases como luces sonidos etcétera un estímulo es toda forma de energía física que afecta a una persona y produce una respuesta eh, podemos referirnos para explicar de mejor manera el, lo que es el estímulo y lo que es una respuesta podemos referirnos a los reflejos incondicionados eh, que hacen referencia al condicionamiento clásico de Iván, de Iván Pavlov Estímulo ante el que el sujeto reacciona con una respuesta refleja, innata. Innata quiere decir que viene con la persona, es decir, desde su nacimiento, en todas las etapas de, de su vida, este, los estímulos, eh, frente a un estímulo se tiene una respuesta. Aquí tenemos ejemplos muy claros de los reflejos incondicionados. Frente a un alimento que vendría a ser el estímulo, la respuesta es la salivación. Frente a un rayo de luz que sería el estímulo, las respuestas son, la son las contracción de las pupilas un pinchazo en la mano sería el estímulo y retirar la mano es, el, es la respuesta eh, polvo en las fosas nasales es el estímulo y el estornudo es la respuesta golpear cierta zona de la rodilla un estímulo y flexionar la pierna viene a ser la respuesta un, rudo, un ruido estruendoso es el estímulo y el sobresalto es la respuesta en, en resumen el estímulo incondicionado una respuesta incondicionada cabe recalcar que estos, estos, estos ejemplos o estos estímulos y estas respuestas las respuestas que nosotros damos frente a determinados estímulos son involuntarios aquí no interviene la voluntad de la persona aquí tenemos algunas imágenes para poder entender los reflejos incondicionados tenemos el conocido eh, experimento de del perro, del condicionamiento, eh, cuando el perro, este, frente a la, al, al, al el estímulo que es la carne, empieza a salivar, es una respuesta este incondicionada, es decir, y luego, frente a, a determinados eh, ensayos y error, ya sin necesidad de que en el frente del perro esté la carne o esté el alimento, el perro empieza a salivar, que estaríamos hablando ya de un reflejo incondicionado. Eh, también acá tenemos lo que les había indicado anteriormente si tenemos un golpe a nivel de la rodilla lo que nosotros hacemos es inmediatamente la respuesta sería eh, levantar la pierna ¿sí? eh, acá frente a un alimento nosotros eh, aunque no lo veamos o solamente nos imaginemos empezamos a salivar y una imagen de, de, de una persona que está estornudando o sea son respuestas incondicionadas y donde no interviene la voluntad a diferencia de los reflejos incondicionados hablemos de los reflejos condicionados estos se refieren a que la respuesta no es innata como los anteriores aquí en cambio es un estímulo dado que el individuo adquiere mediante el aprendizaje aquí los reflejos son aprendidos eh, en la vida cotidiana por ejemplo pisar el freno del auto tras observar el encendido de la luz roja en un semáforo eso, eso lo aprendemos eh, en nuestra vida cotidiana al momento cuando nosotros queremos aprender a conducir un auto lo primero es que nos eh, indican primero pues a, aprendemos a conducir y luego nos enseñan las, las leyes de tránsito en este caso por ejemplo cuando estamos nosotros eh, conduciendo eh, estamos en una determinada este, esquina y vemos que el semáforo ya está en rojo nosotros automáticamente ya detenemos este, de la marcha del automóvil eso quiere decir que nosotros ya de, de un determinado aprendizaje de todos los días estar eh, conduciendo, prendiendo y, y, y deteniéndonos nosotros hemos aprendido ya hemos adquirido un aprendizaje y hemos aprendido y estamos condicionados escribir en computadora igual forma nosotros primeramente hacemos una exploración de, de, del, del del aparato primeramente qué partes que este constituye la computadora para luego iniciar con el proceso de escribir a computador eso ya se convierte luego en un condicionamiento levantarse cuando suena el despertador igual nos condicionamos porque si ponemos el despertador a las 6 de la mañana y a esa hora suena nosotros ya estamos condicionados y sabemos que tenemos que levantarnos ir al trabajo a una hora determinada de igual forma si tenemos que entrar a, nuestra, a nuestro trabajo a las siete y media sabemos que tenemos que levantarnos más pronto eh, conducir más rápido, venir y eh, entrar y picar a las siete y media de la mañana aquí tenemos también algunas imágenes para eh, un poco este, explicar lo que son los reflejos este, condicionados, escribir en una computadora, claro que al principio cuesta un poco hasta irnos acoplando a cómo escribir en una computadora luego tenemos la imagen de conducir, de conducir un auto eh, ahí para levantarnos condicionados a un, a un reloj a una hora y pues a ir al trabajo bien otro tema que es de gran importancia también y que Gunn nos ha hecho referencia es la introspección Gunn recurrió a la introspección que, que se refiere a una observación interna es decir a la autorreflexión. cuando nosotros por ejemplo decimos ¿Por qué no nos hacemos un examen interno, un examen de conciencia para saber si lo que estoy haciendo está bien o lo que estoy haciendo está mal? Entonces, la introspección para Gun es una observación interna, ¿sí? mirar hacia nuestro interior para conocer las reacciones frente a diversos estímulos. Observación de las vivencias propias, como les decía, o sea, eh, los actos que yo estoy realizando, si soy responsable de mis propios actos o estoy actuando mal. Reflexionar sobre nuestros actos. Meditar sobre nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Si tengo algún resentimiento, por ejemplo, si tengo algún resentimiento con alguna persona, tengo que, que hacer una reflexión, si eso está bien o está mal, por qué no, no conversar con esa persona, arreglar las cosas, porque siempre cuando estamos en esa situación la mejor forma es dialogar con la persona que se está resentida o que se tiene algún, algún odio, algún resentimiento. Estas son este, también imágenes ¿sí? de la introspección. ¿Cómo, poder, ¿Cómo nosotros podemos hacer o en qué momento podemos hacer nosotros una, una introspección o cómo podemos mirar en nuestro interior? En la imagen eh, que está la, a la izquierda, por ejemplo, dice, tras ocho horas de profunda meditación, Eustaquio llegó a la conclusión de que meditar sin saber qué meditar no era más que una desconcertante pérdida de tiempo. Es precisamente ese es algo, es una realidad. Porque si yo quiero meditar, es porque algo está en mí mal, algo estoy haciendo mal, mis actos no son los correctos. Por lo tanto, tomo la decisión de reflexionar, de hacer conciencia de lo que estoy haciendo. Pero si eh, me pongo a reflexionar y no sé qué es lo que voy a reflexionar, estoy perdiendo, perdiendo el tiempo. Ahí están las imágenes, por ejemplo, una, estar tranquilos, ¿sí? para poder concentrarse y poder reflexionar, poder analizar. ¿Sí? a veces este, nosotros decimos y estamos acostumbrados a observar el mundo que nos rodea a analizar los comportamientos de los demás pero menos los comportamientos de nosotros mismos nosotros a veces juzgamos tan rápidamente a otras personas y ni siquiera somos capaces de primero juzgarnos a nosotros mismos ¿sí? pero sin embargo nos cuesta mucho mirar dentro de nosotros mismos tal vez porque se trata de una forma de observación diferente que implica una capacidad de profundidad importante si yo quiero estar bien con, con, las con mi familia, con mis compañeros, con mis amigos con las personas que están en, alrededor en mi entorno yo tengo que analizar primero qué es lo que está bien y qué es lo que está mal estoy trabajando bien estoy en paz con mis compañeros, soy solidaria con mis compañeros y muchas de las veces eso a veces no nos gusta, o sea, no nos gusta reconocer lo mal que estamos actuando con, con los compañeros bien mirar dentro de uno mismo es la única forma de poder responder a preguntas tan importantes como eres feliz qué te gustaría hacer con tu presente detrás de estas preguntas existe un gran afán de superación personal y muchas ganas de crecer y mejorar cada día buscar el silencio le ayudará a centrarse en sí mismo aquí le pues he puesto una imagen más o menos como de tranquilidad ¿no? como para poder hacer esa reflexión buscar un espacio en el que se sienta tranquilo el contacto con la naturaleza igual favorece para que nosotros podamos hacer esa reflexión las amistades también nos ayudan mucho a que nosotros reconozcamos nuestros errores nuestros defectos eh, algo un mensaje para para reflexionar ¿sí? hay dos formas de enfrentar la vida una es el orgullo creyendo que lo sabes todo la otra es la humildad reconociendo que tienes mucho que aprender espero uh, que reflexionen en este mensaje pues y nos vemos en una próxima oportunidad